¿Cuánto tiempo dura la obligación del patrocinador conjunto, el John Sponsor? Muy buena, muy buena pregunta. Este, la obligación dura este, cuando el, el extranjero se hace residente y está trabajando durante 10 años o se vuelve ciudadano. Entonces es bien importante saber las obligaciones que tiene el John sponsor porque durante todo ese proceso, ya sean los 10 años de residencia del extranjero laboralmente activo o hasta que se haga ciudadano, va a ser el responsable si el, si el extranjero se vuelve una carga pública, el gobierno puede pedir un reembolso de todo lo que ha gastado y pues el, el responsable es el John sponsor, entonces sí tienen que estar conscientes antes de, digamos, de firmar el contrato, porque es un contrato con el gobierno federal, de que durante 10 años va a ser el responsable o hasta que el, el extranjero se vuelva ciudadano estadounidense. Sí, también eh, recordar el copatrocinador o el, el patrocinador en conjunto eh, viene después o, o tiene la obligación uh -huh. después del patrocinador principal, entonces, Recordar que siempre la obligación primaria es del patrocinador primario, entonces el, el esposo o esposa pidiendo a esta este, a persona eh, eh, de otro país y después la, de, si esta persona no cumple con su responsabilidad, la responsabilidad cae sobre el patrocinador en conjunto. Okay. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.